En medio de la revolución de las inteligencias artificiales, Microsoft lanza Bing Chat, que planea hacer una dura competencia para Google y su inteligencia artificial, BAR. Si quieres probar, quédate que te lo muestro aquí a continuación. Bing Chat es un motor conversacional con el que puedes interactuar con lenguaje natural similar a como lo haces con ChatGPT. Funciona tal cual su hermano ChatGPT y se vas a hacer preguntas complejas a mayor detalle, mejores resultados y te responderá de una manera más completa que los buscadores convencionales. Aquí es donde Google siente la presión de Bing y empieza a trabajar fuertemente para liberar su inteligencia artificial en este 2023. No digo mentira, nadie actualmente utiliza Bing. Nadie, nadie, nadie. Microsoft lo sabe, por eso lo que quiere hacer es recuperar un poco esa cuota de mercado ya que actualmente está como en un 3% y Google está en un 93, 94% otros buscadores pues tienen el resto de, del porcentaje pero entonces lo que quiere Microsoft es trabajar fuertemente, apostarle de un a para mejorar y, Fuertemente y ganar un poco más de cuota de mercado ahora que le está viendo también con Windows 11. Entonces quiere recuperar todo ese mercado que una vez tuvo y, pues, que lo que quiere es fortalecerlo. Es así que inicia con una campaña de puntos. Que cada vez que tú utilices el navegador, por cada búsqueda te dan unos puntos que después puedes canjear por tarjetas de regalo, gift card o también por algunos premios dentro de algunos sitios web. Digamos que esos sitios pues cambian dependiendo del país en el cual estemos ubicados. Otra de las cosas que ha hecho Bing para recuperar esa cuota de mercado y fortalecer su buscador ha incluido en el core una inteligencia artificial que ayuda a las búsquedas y da unas respuestas un poco más precisas. Pero volviendo al tema, Bing Chat ha implementado el modelo de lenguaje largo que fue desarrollado por el propio OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Y lo que hace es que a mayor detalle se le dé en la pregunta y mejores respuestas obtendremos por parte de esta inteligencia artificial. He podido probar las nuevas funcionalidades de esa inteligencia artificial en una versión preliminar y les puedo decir que es asombrosa. Claro, aún tiene algunos errores que más o menos pues, dificultan un poco su funcionamiento, pero eso sí es mucho más completa que la misma ChatGPT. Esto se vea que la inteligencia de Microsoft es capaz de generar eh, textos precisos, llenos de contexto. Y, y es datos mucho más actualizados obviamente porque está conectada a la internet y se apoya de ello para dar unos resultados mucho más completos también una de las ventajas es que te da una respuesta es un poco más rápido y no se buguea tanto como pasa con ChatGPT que te está dando una respuesta y llega un momento que se buguea no te da la respuesta y tienes que volver a hacer la pregunta vemos que no me ha pasado con eh, Microsoft en este momento han escuchado también rumores de que la inteligencia artificial de Bing se quiere llevar al paquete de Office para mejorar y facilitar el tema de los documentos crear diapositivas, bueno, todo el tema de ofimática esto sería muy interesante verlo y no sé qué, qué tan pronto lo podamos ver pero es algo que me llama mucho la atención y que estaré muy pendiente para contárselos bueno, no me queda más que decirle que tras realizar estas pruebas y este texteo que he hecho me queda la sensación, una muy buena sensación de que, de, de que vienen cosas mejores de que está muy chévere todo lo que están implementando esta revolución de las inteligencias artificiales es muy interesante ya para finalizar y tras realizar varias pruebas y estar testeando el chat de Bing, eh, me ha gustado mucho creo que, que cumple, está muy interesante lo veo mucho más rápido, mucho más ágil obviamente con esta revolución de las inteligencias artificiales se vienen cosas muy importantes para el 2023 estoy seguro que el 2023 es el año de las inteligencias artificiales de esta revolución Va a ser para bien de, de todos Lo que hay que hacer es adaptarse a esas nuevas tecnologías Y tratar de sacarles el mejor provecho posible Bueno, ya lo que me queda por decirles Es que si tienen alguna duda, alguna pregunta Pues no duden en dejarlo en la caja de comentarios También déjenme si quieren que hable de algún otro tema De las inteligencias artificiales Si quieren de pronto que hable de cómo podemos ganar dinero O algunos temas relacionados sí, con las inteligencias artificiales lo leo en la caja de comentarios y pues si son programadores o están en el mundo de la tecnología por este lado acá les estaré dejando el video recomendado a la semana y por acá el video para que se suscriban al canal recuerden activar la campanita darle like a este video si les ha gustado y pues nos estaremos viendo en un próximo video